Hoy hablamos de los niveles neurológicos del ser humano. Una teoría compartida por el antropólogo Gregory Bateson y uno de los padres de la programación neurolingüística, Robert Diltz. Para explicarte esta teoría voy a usar un iceberg. La parte visible de este iceberg corresponde al consciente del ser humano, aproximadamente un 7%. La parte sumergida corresponde al inconsciente, el 93% restante. En la parte más alta del iceberg se encuentra el nivel del entorno. Es el ambiente que nos rodea, las influencias que recibimos del espacio físico donde nos encontramos y donde están las limitaciones temporales. Es el nivel de la acción. Aquí se encuentran las respuestas a las preguntas dónde, cuándo y con quién pones en práctica tus comportamientos. Si ahora mismo estoy trabajando, el entorno es mi lugar físico de trabajo, es donde estoy desarrollando ahora mismo mis acciones, con las personas y objetos que me rodean. El entorno es donde están las restricciones, pero también las oportunidades. El siguiente nivel es el de las conductas o comportamientos. En este nivel hablamos de reacciones más que de acciones. Aquí se encuentran las respuestas a las preguntas ¿Qué cosas haces? ¿Cómo te comportas? Con las mismas influencias del entorno, distintas personas tienen comportamientos diferentes. En mi lugar de trabajo me comporto según las normas sociales profesionales, obedezco o no a mi jefe, comparto información con mis compañeros, me esfuerzo más o menos, respeto mejor o peor el horario establecido de entrada y salida y los descansos… Justo bajo el nivel del agua está el nivel de las capacidades es el nivel de la percepción, cómo percibimos nuestros comportamientos y los de los demás en un entorno concreto. Estas responden a los mapas mentales internos que tenemos. Es donde se encuentran las respuestas a las preguntas ¿Cómo haces las cosas que haces? ¿Cuáles son tus estrategias, tus habilidades, tus planes de acción? En mi lugar de trabajo, con mis compañeros, me comporto, por ejemplo, como el típico graciosillo que siempre tiene un chiste que contar que anima el ambiente, que mantiene la moral alta, quizá porque mi mapa mental me dice que es la mejor manera de encajar en la sociedad y tengo cierta habilidad mental para encontrar el lado cómico a cualquier situación rápidamente. Más abajo en el iceberg se encuentra el nivel de las creencias y valores. Es el nivel del por qué, el de la motivación, por qué haces las cosas que haces, en qué crees? ¿Qué es lo más importante para ti, lo que más valoras? Muchas de esas creencias y valores que guían nuestros comportamientos se implantaron en la infancia, basándonos en nuestros modelos sociales de esa etapa de la vida, nuestros padres en general, o figuras de autoridad como maestros, por ejemplo. Quizá yo, tras crecer en una familia machista, considere que las mujeres no son lo suficientemente válidas como para tener puestos de responsabilidad, y rechace tener una mujer como jefa, acogiendo con desagrado y fastidio cualquier tarea que me encomiende. A estas alturas del iceberg, o a estas bajuras, mejor dicho, supongo que te estás dando cuenta que cuanto más bajamos, más sutil y abstracto es lo que ocurre en cada nivel. Es difícil a veces saber que es una creencia la que guía nuestro comportamiento, una creencia que está en el nivel inconsciente, aunque sea evidente percibir el comportamiento en sí mismo que provoca esa creencia, porque está en el nivel consciente. Date cuenta también que cada uno de los niveles contiene información procedente de los niveles inferiores del iceberg, y que todos operamos en todos los niveles. Eso sí, en cada situación, unos niveles serán más importantes que otros. El siguiente nivel es el de la identidad. Aquí se responden las preguntas que corresponden a tu misión en la vida. ¿Quién eres tú?, ¿qué papel representas?, ¿qué piensas sobre ti mismo?, ¿cuál es, directamente, tu misión en la vida? Puede que nunca te hayas hecho estas preguntas. Estamos muy abajo ya en el iceberg, donde casi no hay luz, y hay que bajar expresamente hasta aquí, con el traje de buzo, quizá, a investigar qué hay. Si pienso que soy una persona que se adapta fácilmente, que tengo una gran capacidad para aprender, que mi misión es mejorar la vida de otras personas. Es evidente que eso guiará el tipo de trabajo al que me dedicaré. El último nivel, el más abstracto de todos, es el de la trascendencia. Es donde está la visión, el concepto delegado, de, de trascender a nuestra propia vida en beneficio de otros. Es donde se responde a la pregunta ¿con quién más? Es el nivel que representa nuestra conexión con un sistema mayor que nosotros mismos, ya sea de tipo social como el país donde vivimos o la humanidad en su conjunto o de tipo espiritual o religioso. La importancia de esta teoría de los niveles neurológicos en coaching es doble. Por un lado hay que saber que cuando nuestro cliente se enfrenta a un cambio, tenemos que trabajar en un nivel inferior respecto al cual se presenta el problema o el objetivo que tiene nuestro cliente. Por ejemplo, si el cliente quiere cambiar su comportamiento como dejar de estar enfadado permanentemente en el trabajo cuando la jefa le encarga cualquier tarea, quizá haya que trabajar en el nivel de las capacidades, analizando cuáles son los mapas mentales que utiliza, o incluso más abajo en el iceberg. Por otro lado, hay que saber que cambiar algo en un nivel inferior afecta a los que están por encima. Es lo que se llama trabajar de abajo arriba del iceberg. Sin embargo, cambiando algo en un nivel superior puede que afecte o no a los niveles inferiores. Cuanto más abajo trabajemos en el iceberg, más grado de influencia se tiene en el individuo. ¿Y a ti? ¿Qué te parece este modelo de niveles neurológicos de Bateson y Diltz? ¿Cuáles de tus actuales conductas tienen su origen en una creencia que te impusieron en tu infancia? ¿Te has planteado alguna vez cuál es tu misión en la vida? y cómo influye esa visión en tu mapa mental interno? Comparte tus pensamientos y sentimientos en la sección de comentarios y dale al like si te gusta Cosas de Coaching.